Diálogos magistrales constituyendo democracia, 3, 4 y 5 de diciembre. El listado de panelistas es realmente extraordinario y profundamente extenso, diría que casi representando una parte muy importante de América Latina y el Caribe, entre otros Camila Vallejo, Juan Carlos Monedero, Elisa Loncón, Rita Segato, Álvaro García Linera, Ignacio Achurra, René Ramírez, Julián Macías, Karina Batiani de Claxo. Es realmente enorme el listado y podríamos estar un buen rato, pero le vamos a dar la bienvenida a Becelina Bateva desde Madrid, eh, eh, coordinadora del Instituto 25 de Mayo para la Democracia vinculado a Podemos, representando a Transform Europe Network, red de centros de estudio de Europa en la organización de la Conferencia Internacional. Y a Daniel Andrade Suárez desde Valparaíso, Chile, director de la Fundación Democracia Viva, un proyecto ciudadano conformado por una red de apoyo de contrapartes en Chile, Latinoamérica, y España. Bienvenidos entonces, Beselina y Daniel, gracias por estar aquí en el InfoClaxo. No te escuchamos, Beselina, pero es el famoso sí. está silenciado, muteada. Ah, ahí está, a ver ahora. Ahí, ahí, pero no Perfectamente. fui yo. <risa> <risa> te, decía, te decía que gracias a ti y a Claxo por invitarnos en esta ocasión para comentar un poco lo que estamos haciendo. Un placer entonces que estén los dos aquí. Y en principio sé que van a participar, ambos van a participar del acto de, de apertura este viernes, en dos días no más, este, junto con Juan Carlos Monedero, Karina Matiane, Nicolás eh, Arata, entre otros. ¿De qué se trata eh, y por qué eh, hablamos de constituyendo democracias, Becelina? Ah, ¿de qué se trata? Eh... Yo quiero empezar a relatar un poquito la génesis ¿no? de, de, de esto, a ver. Eh, para ver, o sea, para que se entienda de qué se trata. ¿no? Eh, y la génesis es, uh, es que... Y, voy a decir algo de los que nos antecedieron nos vemos muy retratados en lo que estaba comentando emilio antes de esta sinergia de sur sur yo diría también de la periferia mundial ¿no? españa no deja de ser periferia en europa en la unión europea eh, y américa latina eh, no deja también tiene esa, esa condición poco de, de periferia eh, mirado desde ciertos lugares, ¿no? desde, desde los que se cree en el centro, quiero decir. Y a nosotros, pues, esto no nos gusta, obviamente, porque, bueno, porque nosotros creemos que los protagonistas, además, en este momento, son nuestros pueblos, y en particular los pueblos latinoamericanos, y muy en particular el pueblo... ...con este proceso constituyente, sino... Eh, desde el famoso estallido social, ¿no? Yo no quiero hablar de los temas chilenos tanto, eh, aunque me delato un poco mi acento, ahí semi-chileno, yo viví en Chile <risa> bastante tiempo. <risa> ¿No? Así que, eh, bueno, digamos, yo también tengo especial interés, interés en, en estos temas. Pero, un poco resumiendo, yo creo que desde España tenemos una especial sensibilidad con uh, lo que sucede en América Latina y sobre todo con estos fenómenos que son estallidos, estallidos sociales, que son movimientos contestatarios, que son como, lo, como nos sucedió a nosotros en España, indignados ¿no? con el 15M, que nos hemos muy identificado con ese proceso, eh, que nosotros vivimos y, y la vivimos de forma tal que hoy eh, la fuerza política, digamos, que se constituyó en ese momento. Eh, es eh, miembro del gobierno de España. ¿no? Y además, yo creo que es de especial interés para nosotros ir así siguiendo estos procesos eh, constituyentes ¿no? eh, de los pueblos, porque nosotros también aspiramos a, a tenerlo en Europa. Yo creo que no está todo dicho. Eh, Siempre hay esa concepción de que, bueno, como la Unión Europea es todo está todo claro y demás, no es así, y menos en España, donde nosotros tuvimos una transición en, desde los años 70, digamos, desde la muerte de Franco, que hoy en día está muy cuestionada y nosotros además aspiramos a tener ese momento constituyente, porque aspiramos a cambiar eh, muchas uh, de las cosas, eh, empezando por la forma de Estado, siendo nosotros monarquía. ¿no? Sí, tal cual. Eh, es, es sí, sí, sí. Eh, fundamental porque planteas ahí una cantidad de debates abiertos y yo pensaba, digo, en un terreno en disputa, digo, eh, pero que uno podría pensarlo en nuestra América, o en Latinoamérica y el Caribe, eh, pero también lo ve en disputa en Europa, en muchos lugares en Estados Unidos, ¿no? donde el avance de las ultraderechas también han sido muy fuerte. Pero específicamente, me gustaría ir a Daniel para que desde Valparaíso nos pueda contar. Tú ahí, Becelina, ampliabas o empezabas a hablar un poco de lo de Chile. Y, evidentemente, Chile fue un poco el faro, eh, Daniel, en, en los últimos tiempos, digo, con esas movilizaciones tremendas vividas en octubre de 2019, con esta, con este, esta modificación constitucional que se está llevando adelante. Pero también con una última elección en donde evidentemente entendemos que todavía hay un circuito conservador muy potente y muy fuerte. Daniel, ¿cómo se está viendo desde Chile? Y un poco, ¿qué es lo que está en disputa en estos momentos en Latinoamérica? O sea, se piensa este seminario eh, en este contexto constituyente en Chile, en un contexto que, que hubo una crisis y sigue, yo diría, una crisis bien profunda de las instituciones, del sistema político, eh, que es, es agudizada o, o evidenciada de manera más, más prístina en, en octubre del 2019. Posterior a eso ocurre este acuerdo constituyente que nos permite tener este proceso, que yo diría que es, es una excepcionalidad en comparación al resto de los países de Latinoamérica, porque en general lo que ocurría en, en, en estos procesos es que hay un momento muy destituyente, muy impugnador, donde eh, que se vayan todos, por ejemplo, en Argentina o, o distintos momentos de eso. Y posterior a eso ocurre eh, una articulación político-social más clara que, que decanta en un proceso constituyente o que decanta en un gobierno transformador. Eh, y en cambio en Chile no, estamos en pleno estallido un mes desde, desde lanzado todo y ocurre eh, esta firma de este acuerdo constitucional. Eh, y yo creo que eso ha hecho que ocurran eh, fenómenos no tan intuitivos en la política, diría yo. Eh, que de alguna manera estamos en un momento constituyente, eh, que institucionalmente está avanzando, pero sigue habiendo un clima muy destituyente en la población. Eh, e inclusive, también eh, ocurre todavía que hay harta desarticulación de los actores de cambio, de alguna forma. Eh, tanto en las articulaciones que ocurren dentro de la constituyente, cuando uno tiene unos resultados en mayo de este año, unos resultados eh, plurales, mucha diversidad nueva en la constituyente, muchas fuerzas independientes en la constituyente, hubo un fenómeno que se llamó La Lista del Pueblo, que obtuvo más escaños que cualquier partido eh, en conjunto. Eh, también, bueno... Eh, harta emergencia de, de sectores eh, postergados, populares también, protagonistas de la constituyente, mujeres, disidencia, bueno, es la primera convención paritaria en el mundo. Eh, y uno dice, bueno, parece que el eje está muy claro en la transformación, muy claro en eso, pero si uno hace un doble clic había un voto más de, de acabar con, con la política, con las instituciones, más que de proponer algo tan claro de lo que se quiere. Y yo creo que lo que viene a reflejar eh, los resultados que tuvimos este, este fin de semana tiene que ver con eso. O sea, con, con el fin de semana pasado, de hecho. Tiene que ver con, con ese momento que todavía hay desconfianza hacia las instituciones políticas y, por ejemplo, emerge un, un candidato que, que no pasó a segunda vuelta, pero que le fue muy bien, igual, que se llama Parisi. Un candidato que hace campaña desde Estados Unidos. No viaja a Chile. Eh, abiertamente antipolítica, criticando a la izquierda a la derecha que todos estos son malos. Eh, uno podría decir, una primera lectura por su programa, por su discurso eh, muy, muy empresarial, incluso muy de emprendedor, pero desde la mitad de empresario, que, que son votantes de derecha, pero en realidad no, no son votantes de derecha. Eh, hay una votación ahí que es mucho más compleja. Y, y yo creo que estamos en, en, esa, en esta crisis que no termina de, de acabar y que si bien está en un proceso constituyente encauzándose, eh, el proceso tiene más complejidades que, que la claridad en el eje sobre todo de la izquierda y la derecha. Eh, y lo que está en juego, bueno, es si es que Chile pasa a ser un polo de transformación eh, en la región, incluso articulándose con, con un gobierno progresista en Perú, también lo que se ocurre hoy día en Argentina, o pasa nuevamente a, a sumarse a, lo, a los golpes de vuelta de corte fascista que ha tenido eh, con Bolsonaro, con su momento con Trump, que luego retrocedió, lo que ha pasado un poco en Colombia. Y eso a nivel latinoamericano y a nivel local, nada, está, está, la, está en juego el próximo ciclo político. O sea, no es solamente la elección de un presidente lo que está en juego, pues claro, eh, eh, hay mucho eh, más. Eh. Incluso la continuidad de la convención. Porque Casp, que es el candidato de, de, de ultraderecha, está, eh, ha dicho abiertamente que él no quiere la convención, que hay que restringirle más los recursos, más allá del boicot que hoy día está llevando adelante el presidente Piñera contra contra la convención. entonces hay mucho más en juego que solamente eh, la elección de un presidente hoy día. Eh, en ese camino que, que vienen planteando los dos, te pregunto, Becelina, eh, ¿el neoliberalismo, el capitalismo, eh, acude a la extrema derecha y a la antipolítica para seguir manteniendo sus esquemas? Eh, conservadores o eh, neoliberales, este, alude a la ultraderecha y a la lógica antipolítica para poder conservar el poder, los sectores este, que habitualmente eh, conservan el poder, dios eso es lo que está pasando, ¿hace esa lectura o por dónde está eh, pasando la situación al día de hoy en algunas partes del mundo? Bueno, yo diría que no tengo una respuesta unitaria para, para todos los fenómenos, ¿no? porque creo que cada uno tiene sus características, pero con el común denominador que efectivamente está surgiendo o resurgiendo esa fuerza política, múltiples expresiones en todo el mundo. Pasa, pasa en España, pasa en la totalidad de Europa, eh, pasa en América Latina en estos en estos últimos años, ¿no? eh, efectivamente eh, y pasa en un momento en un momento de crisis, no, de crisis de esta fase neoliberal pasa como continuación de la crisis del 2008 y, sobre todo, y en Europa particularmente, sucede este resurgimiento de estas fuerzas como respuesta a las políticas neoliberales y de ajustes que se hicieron después, después o sea, como respuesta a las a la, a la crisis financiera de 2008 especialmente en el caso de la Unión Europea, ¿no? Y ahí están los fenómenos de Hungría, ¿no? donde bueno, la extrema derecha está ya en el gobierno, en esa parte de Europa centro, eh, este pasa en Francia, que hoy tenemos un, un candidato eh, a la presidencia que está pasando por la derecha a Le que es insólito, ¿no? Eh, justamente porque las respuestas que se dieron en aquel momento eh, fueron, eh, como nosotros nos llamamos, austericidas, ¿no? Eh, entonces, eso reforzó, fortaleció todo este movimiento y estas respuestas, que efectivamente, bueno, son para, para salvar, ¿no? O sea, última fase para salvar eh, este capitalismo, eh, pero también eh, tiene esa esa arista también de fenómeno popular, ¿no? en, porque es la única respuesta que tiene ciertas, eh, ciertas capas de la población y también eh, por la incapacidad de una respuesta de las izquierdas, digo, en su conjunto, tanto de los que nos consideramos eh, izquierda transformadora como la izquierda más tradicional, eh, la socialdemocracia. ¿no? Eh, esto en cuanto eh, en Europa, en América Latina, yo creo que también tiene un poco que ver con esta con esta reacción, ¿no? Eh, reacción a, a esa época que tuvimos de, de eh, gobiernos transformadores y en América Latina realmente transformadores, ¿no? O sea, Ecuador, Venezuela, entonces, sí, Argentina, Brasil, todos hubo una reacción muy fuerte. Eh, conservadora, que en algunos casos, bueno, con herramientas como el lawfare, que estamos viendo nosotros aquí también, consiguió efectivamente eh, llegar, llegar al poder. Y um, así que, bueno, mi respuesta sería un poco es diferente, ¿no? En cada caso, pero sí existe ese común denominador. Eh, Clarísimo, Beselina, este, uh -huh. en ese sentido entendemos la, las complejidades que implica poder hacer un análisis conjunto de todo y de lo que va sucediendo en diferentes lugares. Pero esto es casi a modo de abrir muy poquito de lo que va a ser seguramente el debate en este 3, 4 y 5 de diciembre, en estos diálogos, diálogos magistrales constituyendo de democracias. Ahí estamos viendo parte de, del flyer que, que indica un poco lo que va a venir. No sé, Daniel, si quieres, podría ampliarnos un poco más de lo que ya Veselina eh, en su momento planteaba, de lo que van a ser estos encuentros, porque van a ser tremendamente diversos, y con, nosotros nombramos algunas solamente de las personas que van a estar, pero por ahí una cierta ampliación tuya para que nos dé todavía más idea de lo que se va a vivir en esas tres jornadas. Eh, mira, yo, yo diría que el objetivo general... De, ...de este espacio, es poder levantar un poco la mirada en, en este contexto turbulento que está viviendo Chile y, y en general, el mundo... Eh, ...para poder dialogar con otras experiencias constituyentes, con otras experiencias políticas eh, respecto a este momento de cambio. Eh, y eso es de una mirada, evidentemente, de, de, los nuevas, de las nuevas izquierdas, como se dice, o de, lo, de los dilemas y anclajes políticos que establece más el siglo XXI... Que, algunas cosas dialogan con el siglo XX, pero otras no. O sea, hay, hay momentos y, y lectura un poco más compleja. Eh, bueno, obviamente va a estar Camila Vallejo, Juan Carlos Monedero, Manuel Canales, eh, un intelectual chileno. Eh, y ahí abordando un poco que, hay que ver con, con este momento constituyente, este clima de, eh, destituyente y, en el fondo, la emergencia del fascismo. Yo diría ya a esta altura como el fascismo está entre nosotros, como lo conversamos en algún momento. Eh, después eh, abordar todo lo que tiene que ver feminismo, democracia y, y los desafíos que nos ofrece una constitución feminista, dado que en Chile eh, ha tenido una componente muy fuerte el tema eh, feminista, tanto en la protesta misma de octubre del 2019, como también finalmente en este cauce más institucional, con, con el tema de la paridad, que, que ha sido bien novedoso a nivel mundial. Eh, y ahí va a estar Claudia Pascual, Rita Segato, Ángela eh, Rodríguez, entonces va a estar bien, bien potente, después viene uno de arte política y democracia participativa, también dándole un rol al arte eh, no solamente de adorno que muchas veces la política le da al arte, sino que también desde una mirada como el arte como metodología de participación política, el arte como participación política efectiva. Y ahí, bueno, estaban constituyendo Ignacio Churra, eh, Ricardo Manetti, Anastasia María Avenamente, van a estar ahí conversando eh, respecto a este tema. Otro más de crisis climáticas de cuidados y políticas económicas incluyentes va a estar Javiera Petersen, que es asesora económica de, de Gabriel Boric, que es el candidato presidencial de, de aprobación de dignidad con, que, que va a defender la constituyente en este, en este balotach, Va a estar eh, Karina Batiani y también Paula Moreno. Entonces va a estar ahí bien, bien, bien interesante. Otro diálogo de aspecto de reconfiguraciones del poder, integración regional y plurinacional va a estar Amaya Alves ahí, Isabel Piper y Gerardo, Gerardo Ca, Caetano. Entonces va a estar ahí bien, bien, bien, bien interesante. Eh, bueno, como puedes ver, son, son distintos temas y, y en sus distintas dimensiones. Entonces, también está el de disputas de conocimiento, saberes, ciencia y soberanía tecnológica, Cristina Dorador, que es constituyente actualmente, René Ramírez y, eh, y Cancela, EKITS Cancela, que nunca, nunca me resultó bien decir el nombre. <risas> No, eh, ah, pero se entiende lo variado y lo... lo se entiende, lo sí. Las temáticas, se entiende perfecto, Daniel, en ese sentido, porque es tremendamente variado las temáticas, pero tienen un sentido común, digo, están orientadas en unas en lógicas comunes hacia diferentes lugares, se entiende esta lógica de la transformación, y también yo pensaba cuando escuchaba el programa que tú estabas diciendo y también cuando Becelina en un principio hablaba... Se entiende también la multidimensionalidad de los procesos, que en muchos casos son decididamente revolucionarios. digo Porque hablar desde los feminismos a lo medioambiental, eh, a, a cómo, se, cómo se trabaja una nueva constitución, uno piensa esa multidimensionalidad, bueno, de toda esa multidimensionalidad algo muy bueno tiene que salir, pensaba, eh, y, y bueno, y posiblemente estos debates, estos diálogos magistrales, son esas cuestiones que nos permiten pararnos en un lugar y empezar a ver cómo están avanzando esas multidimensiones de estos procesos profundamente revolucionarios. Sí, sí, también, también con una mirada de futuro. O sea, hay, hay un momento que hoy día nosotros estamos escribiendo una nueva constitución en Chile. Y que tenemos problemas hoy en el presente, urgentes que resolver. Pero no podemos perder de perspectiva eh, desafíos que nos exige nuestra generación y el futuro que nos, nos depara. O sea, pensemos esto en 30 años más un poco. Eh, y si no abordamos en este momento, por ejemplo, la crisis climática, no se va a abordar nunca en nuestro país. Eh, si no abordamos en serio la crisis de cuidado que develó el COVID, no, la vas, no vas a tener otro momento para abordarla. Si no abordas la transformación digital, los problemas que han surgido a partir de la comunicación digital, eh, con las fake news y todas esas cosas, bueno, no vas a haber otro momento para abordarlo con la profundidad que se requiere. Entonces, buscamos también un poco, bueno, dialogar con cosas que hemos eh, cargado por mucho tiempo y hemos demandado por mucho tiempo, pero también poner una patita un poquito más, a, más adelante. Daniel Andrade Suárez y Vaselina. Eh, Vaselina, creo, Vaselina, perdón, tenías que decir algo. Creo que estabas, querías decir alguna sí, cosita más y agregar. Sí, por yo favor. solo quería completar algo, agregar. Eh, eh, tanto es que estamos pensando a futuro que vamos, de esto, de todo esto, de todas estas jornadas, va a salir un libro. ¿no? Y además, Claxo va a apoyar eh, en esta tarea <coughs> decididamente y va a quedar todo el registro ampliado ¿no? de lo que estamos proponiendo, de todas estas voces que vienen de todas partes del mundo y que creemos tienen, tienen muchas cosas eh, que decir y aprender también. Así es, tal cual, Beselina. Y va a ser, como tú decías, transmitido entonces por las redes de Claxo. Da la posibilidad de que la gente también participe muy activamente ahí. Así que estaremos muy atentos. Ahí estuvimos poniendo los vínculos y los links de cada una de las cosas para que la gente pueda ya conocer parte de estos materiales. Y ya puede agendarlo y el viernes, sábado y domingo pueda estar muy activo ahí viendo cada uno de estos materiales que a su vez, como tú decías, van a quedar. Becelina, eh, Pateva y Daniela Andrade-Schwarze, muchísimas gracias por este encuentro y dentro de una semana eh, haremos un debate seguramente con otra gente que participó de estos encuentros para que nos cuenten cómo fue y también pasar algunos fragmentos de lo que fueron estos encuentros magistrales. Gracias por el encuentro.